Hola soy Jonathan Clay y estos son los títulos voy a contarles por qué resulté en Hollywood de un día para otro. A qué fui, quién me llevó sobre Pero antes quiero presentarles a una persona que está por aquí sentada. Venga, para él acá. es Julián Sueso, la persona que está detrás de cámara siempre. Él es el doble de la mamá. Él es el que lanza la chancla, el que me pega los correazos. Bueno, ese. Cartera, cartera, no discuta, no me alegue, no me Y el productor de la parodia que muchos de ustedes conocen. Bueno, Julián, gracias. A Dios. Eh, <risa> <risa> y esta historia comienza desde el mismo momento en el que me subí al y Bueno, ¿qué ya qué voy. ¿Qué más trata usted? Humor, comedia. Hago también blogs como este que estoy haciendo. Estoy dejando ya mi casa, mi barrio, gueto, para emprender este camino. Youtuber, las eran locutores, ah, Yo Les cuento que estoy ya en la fila aquí de, de, de, um, de irme. Siete horas más tarde. porque puedo creer que esté en Los Ángeles, California. Jamás había pisado suelo estadounidense Entonces me sentía muy feliz Quería grabar más detalles de mi llegada Pero mi celular se llenó Entonces no pude grabar mucho Solamente tomar algunas fotitos Llegando al hotel Donde caí profundamente dormido Al otro día la primera persona que le hablé Fue a mi mamá y le mandé esta fotito Que ustedes están viendo en pantalla A lo que ella me respondió las siguientes palabras ¿Qué? Wow, Dios es grande y bendicio. Los pacíficos. Los pacíficos. Ay, de verdad. Si sí, usted es calmado, es cordiales, son señores. Y eso me hizo sentir muy feliz. Estar en mi casa grabando videos y de un momento a otro resultar en las calles de Hollywood caminando. Me encuentro caminando por las calles de Los Ángeles. No mentiras, tratando de asimilar esto. De verdad, estar en otro país sobre todo estar en Hollywood así de una vez. Miren, ahí dice. Y más aún que fuera, nada más y nada menos, Warner Brothers Pictures los que me llevaron allá. Así que, obviamente, tenía que entrar a conocer los estudios de Warner Brothers Pictures, en donde me recibió nada más y nada menos que Ellen DeGeneres. Bueno, era una grabación. Estoy haciendo la fila para poder entrar al tour. No tengo datos, entonces estoy totalmente desconectado del mundo. <risa> Miren esto, un hangar lleno de cosas que han usado en las películas. La oficina presidencial, Soy un pechidente! Una escalera que firmaba por Lady Gaga la silla de Nobel En este cuarto, muchos de los automóviles usados varias películas Los carros usados en las películas más famosas y el patamar Los atuendos reales de la Mujer Maravilla estaban ahí colgados Era mejor dicho como si ustedes llegaran a mi casa Y encontraran así colgadito el atuendo de la mamá Encontramos al mundo de Harry Potter, Mr. Harry Potter Miren, ay qué belleza! Qué, ¿Qué belleza De qué de qué más trajes originales de la película de Harry Potter, las gafas, la varita, la carta de invitación, ¿no? Para ese momento tenía que salir corriendo a una casa que quedaba en el centro de Hollywood. Chillaba totalmente con el ambiente, paradisiaco de calor de verano. Y se veía terrorífica, pero para mí muy acogedora, pues me gustan esas cosas de terror. La idea era que yo viviera una experiencia del otro mundo basada en la película de Warner Brothers Pictures, IT, o más conocida como ESO. Hola cosa, o la vaina, o la joda Pues he llegado, oh, Dios mío, este celular está muy sucio He llegado <risa> ya al lugar, tengo que limpiarle el lente Parece que hay mucha gente haciendo la fila Bueno, ya estamos listos Se abre you la puerta Nadie quiere ir de primero Mira, como para tener uno, de estos en el cuarto Mamá, ¿me compras un paciencia para el cuarto? Es que a las noches me siento solo. Oh, ¿qué está pasando acá? Okay, not. know. You're making a wonderful day. Kill him. Oh. Kill him. Kill him. Shit. Okay, you open that door. Don't no worry, it's not scary at all. I <laughs> really <laughs> Be our leader, okay. So we're gonna go through the tour. You take the left tunnel, then go Good. right, okay? okay. Don't stop, okay. Okay. Stop. No, no, no. Stop. No quieren abrir la puerta. Y ya, simplemente a esa bobadita había ido a Estados Unidos O sea, a una experiencia de 15 minutos Pero una experiencia demasiado loca para mí No a todo el mundo le pasa Y estoy muy agradecido como de pruebas por el momento. Les cuento que ya la vi y me pareció una super película Y no porque ellos me hayan llevado y esté obligado a decir esto Sino porque de verdad estaba muy bueno Así que se las recomiendo con toda firmeza No siento más por el día de hoy Quiero invitar de nuevo a Julián Suezo aquí Para que ustedes lo sigan, hace parte del equipo de Mundo Club Así que a seguirlo aquí dejo sus redes sociales O aquí va a aparecer el canal Para que se suscriban Él es un poco callado, un poco tímido Pero ya irá soltando <risa> También que me sigan a mí en Instagram Y se suscriban porque les he rogado mucho Los esperamos en una nueva emisión de estos vlogs <risa> O antes de algo extraordinario <risa>